Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos. Otra vez aquí, Boris Darmon, a las 7 de la noche con el programa Reflexiones de la Biblia. Gusto de saludarlos y, por supuesto, con la palabra de Dios en la mano, vamos a estudiar hoy el capítulo 15, que nos va a demorar tal vez unos dos días hablar acerca de este capítulo, porque habla acerca de la resurrección de los muertos. Sin duda, es un tema que para muchas personas tal vez tiene una connotación un poco diferente porque se ha tocado este tema de una manera diferente en diferentes grupos religiosos. Se ha intentado explicar el concepto de la muerte desde diferentes perspectivas. Aquí vamos a hablar un poco acerca de, eh, de que si hay o no hay resurrección de los muertos, porque el tema de Pablo eh, está un poco siendo tergiversado, a pesar de que la doctrina o las, las escrituras de ese tiempo, el Antiguo Testamento, y lo que él estaba escribiendo, por supuesto, tenía el fundamento suficiente como para poder argumentar de manera completa y plena que realmente había resurrección de los muertos. Pero vamos a iniciar ahora por el concepto de qué es realmente la muerte o. ¿Bajo qué contexto está determinada la vida? Cuando nosotros, eh, los que creemos en la creación, o sea, los creacionistas, creemos que Dios, el Todopoderoso, toma la decisión de formar al hombre y hacer que el hombre exista. O sea, si ustedes ven la escritura, que es la que, que, es nuestra regla de fe y doctrina, la que nos guía y nos dice realmente qué es lo que tenemos que hacer o creer. Dice en Génesis capítulo 1, muchos aún no creen en eso, pero la palabra de Dios fundó el universo. Los mundos, los planetas, el Dios eterno, inmutable, incalculable, no medible, no es posible medir a Dios, este creó los cielos y la tierra. Y pobló la tierra de una manera como la que nosotros vemos ahora. Bueno, casi como la que vemos ahora. Porque la escritura registra un diluvio que cambió un poco la posición de la tierra, dicen los científicos, y también el clima y la superficie de la tierra. Lo que sí existe, y existe bien, es que Dios había separado la tierra del agua, o sea, lo seco de lo mojado, dice la Biblia, y en lo seco puso plantas, animales, insectos, todo lo que nosotros vemos. Y en lo mojado eh, puso peces y del agua sacó los, las aves, así dice la Escritura. Produzcan el, eh, las aguas aves que vuelen por el, por el firmamento. Hizo un lugar adecuado, precioso, como es la tierra, como un, un domo donde puedes tú existir, porque hay aire, hay forma de vivir, está hecho de tal modo que el ser humano tiene la capacidad de poder existir. Y esa existencia se sustenta en, la, en el condicionamiento desde su concepción, eh, la tierra y todo lo que tiene esta, para que el hombre pudiera existir. Eh, había llegado ya el sexto día, Dios había creado los animales y ellos tenían alimento de las plantas, las aves tenían alimento de las semillas y las flores, las, los animales del agua tenían alimento del plankton o el, el zooplancton o no, como se llame eh, y sucesivamente. No sé si los animales se comían a otros animales antes de la, de la, del pecado o del mal. Sin embargo, Dios crea y condiciona todo. El aire es puro, entonces Dios dice, voy a hacer a un ser semejante a mí. Entonces, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque si nosotros queremos entender la resurrección, tenemos que entender la creación. Tenemos que, que entender cómo se crea la vida. Según la palabra de Dios, Dios hace un muñeco de barro de la tierra que Él ha creado, hace un muñeco, ¿cómo, cuándo, cómo hizo eh, las venitas, cómo hizo, no sé, los dientes, cómo hizo el cabello? No tengo la menor idea, porque esta es creación del creador de Dios. Algunos me han preguntado, ¿y cómo hizo para poner las pequeñas arteritas que hizo su mano de Dios? Es, ¿Cómo es? O sea, no podemos humanizar el concepto de Dios respecto a cuando él comienza a crear. Lo que sí dice que fundó e hizo un muñeco de barro y luego se acercó. La escritura es muy, muy este, ilustrativa. Si ustedes leen el Génesis en el hebreo, se van a dar cuenta, eh, no sé si alguna vez ustedes han participado o han podido ver cómo una persona que trabaja en el vidrio hace vasijas de vidrio. Y me gustaría tal vez describir esto porque así aparece a Dios formando o dando existencia al hombre, dándole forma, es decir, dándole sentido. Vamos a utilizar la palabra sentido para poder explicar bien el concepto de la creación de la vida. Entonces lo que Dios hace, así como un, un este, no sé si es un alfarero o un vidriero, ¿cómo se llamaría? No sé, no tengo la palabra. Toma con una vara, toma un pedazo de vidrio, la vara tiene eh, un hoyo adentro, es como un tubo, y él puede soplar y dar forma moviendo el vidrio que está casi semi disuelto o flexible, puede ir formando el tipo de imagen y con la ayuda de unas tijeras y unas tenazas, puede ir formando y dándole lugar a este, a este, a este pedazo de vidrio. Aparece Dios como un soplador de vidrio. Así lo dijo alguna vez un profesor que tuve el privilegio de tener en mi clase. Eh, yo viajé a una ciudad en Cancún, estuve en, en la Ribera Maya, y cuando estuve allí fui a la iglesia un sábado, y a la hora de ir a, a los servicios pasé frente a un lugar donde estaban haciendo vasijas de vidrio de diferentes colores y tamaños, una belleza. Les prometo que cuando me senté a mirar lo que hacían, porque uno podía ver a los siete personas formando una, una pequeña imagen, una pequeña vasija, siete personas trabajando con colores, con colores de vidrio, etcétera, una cosa maravillosa, una coordinación impresionante, me quedé extasiado y me quedé pensando en la manera como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman al hombre para darle sentido. La verdad que fue una respuesta a esa imagen maravillosa que yo logré comprender de parte de Dios qué puede Él hacer por nosotros. Imagínense si yo quiero hacer una imagen de mí o de mi hijo o de mi hija o una imagen parecida en vidrio o de barro. Seguramente yo me preocuparía de hacer lo mejor que pueda Dios creó un ser hecho a su semejanza, a su imagen. Un día me preguntaron si Dios tenía nariz, yo no sé si, si podía responder eso, pero como soy hecho a imagen y semejanza de él, yo no sé en qué área de mí soy hecho a semejanza de él, pero yo creo que debe tener algún sistema para poder existir, si soy hecho a imagen y semejanza de él. Es bien difícil explicar el, el concepto de la existencia de Dios sobre la base del conocimiento de lo que solamente es y puede ser como lo es el ser humano. Porque el ser humano es tan finito, es tan simple en, en comparación con el universo. De todos modos, esa imagen me quedó tan grabada en mi mente y recordé las palabras del profesor que Dios aparece acercándose a la nariz de aquel muñeco de barro que hizo y dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En otros textos dice, fue un alma viviente. Algunos han tratado de explicar el alma y después de la filosofía griega se tergiversó este concepto. Pero una cosa sí debemos ser muy cuidadosos y eso es muy importante tomar en cuenta en esta primera parte. La vamos a llamar el concepto de la resurrección a base de la vida y la muerte, pero en esta primera parte que vamos a hablar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con la segunda parte. Yo quiero utilizar un lenguaje sumamente importante para explicar el concepto de la muerte y con eso el concepto de la resurrección. En primer lugar, debo decir que cuando Dios formó al hombre en ese muñeco de barro, Dios no puso dentro de él un ser pensante. El ser pensante es posterior a la introducción de la vida, del poder de Dios. Él le llama el espíritu de Dios, el espíritu de vida que Dios puso en el hombre para poder respirar, existir. Entonces, Dios cuando se acerca al hombre, no toma un ser pensante llamado Adán y lo pone dentro. No, lo que hace es darle un aliento de vida, o sea, concederle su poder para existir. Voy a decirlo de otra manera, un poco más cercana al concepto que yo creo. Le da su poder para coexistir con su creador, no como un titiretero, no, no así, no como un titiretero, sino como un ser que existe, que piensa, que razona, que decide. Le da además de la vida, le da el privilegio de la libertad de elección, lo que conocemos como el libre albedrío. Este concepto es un concepto sumamente importante para poder entender la resurrección. Es imposible entender la resurrección y consecutivamente antes la muerte si nosotros no entendemos cómo vino la vida. Y lo voy a explicar porque esto va a ayudar a entender mucho estos conceptos que han aparecido de que cuando nosotros morimos, nuestra alma, supuestamente un ser pensante o un ser que es de nosotros pero que no se ve, lo cual es mentira, no existe. Porque Dios no puso un ser que existe en la nada, que no se ve dentro de nosotros. No puso eso. Nosotros somos cuando el poder de Dios coexiste con nosotros. Dios le da el poder de vida y este poder de vida le da sucesión, a Adán, a todos sus seres que pueden venir del vientre de su esposa, que después también Dios lo creó de la misma manera porque Eva no nació de Adán, ni Adán nació de Eva. Nacieron de la mano poderosa de Dios. Entonces, es muy importante desarrollar este concepto y aclarar sobre todas las cosas de que cuando Dios dio vida al hombre, no hay un ser llamado fulano de tal en espíritu que ingresa en ese cuerpo de barro que Dios había hecho para que recién se convierta en un Adán. No. Entonces, si Dios no puso nada que se llame un ser espiritual llamado Adán dentro, la muerte o la resurrección no tiene nada que ver con eso que hoy llamamos alma o que se va al cielo y que está con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a mañana a tratar ese tema para que veamos un poco que de algún modo se ha tergiversado la existencia del hombre la muerte del hombre y el plan de resurrección que Dios tiene para el hombre. ¿Y por qué se ha tergiversado? Mañana lo van a entender y quizás pasado mañana mejor, porque si tú no entiendes el concepto de la creación, de la vida del hombre, te vas a confundir cuando el hombre deje de existir. Y vamos a pensar de que el hombre, de cuando deja de existir, pasa a mejor vida, eso no es verdad, eso es una mentira, eso es una tergiversación de la verdad bíblica que dice que cuando el hombre muere, lo vamos a ver un poco más profundamente mañana, no tiene paga en lo que se hace debajo del sol, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar, simplemente va a la condición de la muerte, el sueño de la muerte, le llama la Biblia porque Dios tiene poder de despertarlo, y él lo dice porque él tiene autoridad, entonces el concepto es muy simple, y al mismo tiempo complejo para los que ya creen que cuando un familiar muere está en el cielo y se ha reunido con sus otros familiares y seguramente están gozando de la gloria de Dios. Eso no es verdad. Eso es mentira. No es verdad. La Biblia lo dice. Muy bien. ¿Por qué es importante que yo haga esta ilustración para poder explicarlo? ¿Ustedes alguna vez han ido a, una, a un circo donde aparece una persona que hace supuestamente magia? Se presenta, tiene un gorrito negro, y cuando usted ve que él va a hacer magia, él dice, voy a sacar unas palomas de mi gorro. Te muestra el gorro al público, y finalmente en un, pone una manta, y después que pone la manta, saca el manto y aparecen unas palomas. El concepto del mago es que él supo esconder la paloma antes de entrar al estrado y mostrarse al público. La paloma no puede salir de la nada, sino que él hizo toda una pantomima que se confunde entre la oscuridad y, los, y la luz, para que usted no pueda notar que dentro de ese gorro, en manera muy especial, había sido introducido una palomita y que después, con cierto movimiento o cierta eh, forma de hacer con la rapidez de sus manos, aparece una palomita en el gorro. Para poder sacar una paloma de un gorro, un eh, mago tiene que mago, supuestamente así lo llamamos, eh, tiene que poner una paloma dentro. De otra manera, no podría sacar una paloma. Si pusiera una paloma, no puede sacar un conejo. Tiene que poner un conejo antes para sacar una, un conejo delante del público. O sea, este concepto es un concepto real. Si este es el principio que gobierna y que nosotros creemos respecto a este tema de magia, que puede ser una ilustración un poco burda, pero tal vez te pueda ayudar a entender... Entonces te voy a decir que si Dios puso en el hombre un ser espiritual llamado Adán, entonces cuando Adán murió tendría que haber salido ese ser espiritual. Pero eso no existe. La Biblia dice que sopló en su nariz vida. Soplo de vida es concederle la existencia, el movimiento, la capacidad de pensar, razonar y el funcionamiento armónico de su cuerpo para poder coexistir mientras el poder de vida esté en él. Hoy, la ciencia puede prolongar a una persona que no tiene su corazón funcionando, que su cerebro no está funcionando, por muchos años. La vida está allí porque hay una máquina haciéndola funcionar, pero en el momento en que la máquina se desconecta, la vida cesa. O sea, no hay pensamiento, razonamiento, coexistencia en la vida del hombre, esperanza, mientras la vida no dependa del Creador. Entonces, bajo ese concepto, mañana, cuando hablemos un poco acerca de la muerte, no se lo pierda a las siete de la noche, Vamos a hablar un poquito cómo cuando una persona muere, en qué condición queda y por qué esa muerte requiere de un mediador para poder volver a la vida y resucitar. Ese es un tema muy interesante que mañana lo vamos a hablar y yo te agradezco porque esta noche seguramente te hemos instruido un poquitito, ve a la Biblia, revisa la Biblia, si tienes alguna pregunta, déjame ahí un mensaje debajo de este video y por supuesto lo puedes encontrar también este video en YouTube, en Boris Darmon canal, allí puedes encontrar también este video para que lo puedas compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o alguna afirmación, me lo haces saber y con muchísimo gusto vamos a responder tus preguntas el día de mañana. Muy bien, vamos ahora. Gracias querido padre por tu palabra. Porque en ella encontramos luz, porque ella nos enseña a conocer mejor tu proyecto, tu plan de salvación y resurrección para el hombre cuando tú intervengas en esta tierra. El apóstol Pablo está afirmando ante los corintios que sí hay resurrección, pero antes de llegar a ella necesitamos entender este mensaje acerca de la muerte y por supuesto de la creación antes que la muerte. Y ojalá nos ayude, Señor, a cada uno de los que escuchamos tu palabra y nos des luz para poder entender mejor tu verdad. En tus manos, encomendamos este mensaje para que llegue a los corazones de las personas que están estudiando tu palabra conmigo. En Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y como siempre, todas las noches, a las 7 en punto, Reflexiones de la Biblia, con Boris Darmo un servidor. Nuevo mañana, esperamos que sea a las 7. Compártelo.